Echemos Qué rico mote, ah Ahí está, Karina. Un mote de... de Pau Caray. El famoso almidón. Sí, últimamente, pues, Pau Caray también ya... que que identificarse, ¿no? Ya está nuestra linda costumbre que es el tobillo, ¿no? Eh, más estamos... Uh, igual que el danzante. Las dan antigueras no olvidamos, pero de todas maneras la costumbre del, de nuestro famoso Toril, estamos tratando de rescatar la costumbre de, de nuestros ancestros en viene la comunidad también la población en nuestros con de los pueblos vecinos en todos Mami, el está el señor Jaime Molina con su esposa Teresa Mamita, buen día al baño. Están sirviendo ¿Adobo? Como es costumbre baño. Uh -huh. eh, Estaba pasando con cena Adobo es rico, Adobo sí, Adobo con yoga, con camote Con todo lo que se merece <risa> Con todo Ya sirve, sirve Ajá Eso Qué rico Estás saboreando Un plato riquísimo Gracias Así van a empezar el anticipa, ¿verdad? Sí. Ah, vamos a bailar, buenos venidos. Gracias, gracias. Ya ah. Vicky. En el Hayarix un tía anticipa. Mamme, la presentación mamme. No, jamás te... ¿Has ocasiones, no? No, hay que pasar... No sé, contra. ¿Cómo? Pues no No a ser más no que entra. Hay que pasar con paz. Todo va a salir bien. Paciencia, no más. Ahorita no voy a dormir ya. Vamos a ir a cantar toda la noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya no voy a, a ver, Le pido a todos que nos acompañen hasta la Estoy sí. feliz de acompañar como madrina de mis ahijados y participar en la fiesta de Patrón Santiago, que ya en breve momento se va a iniciar, ¿no? A la costumbre de nuestra anticipa ¿Ya? Gracias. El pueblo de... de... El pueblo que nos acompaña en todo pueblo de Paucaray, Santiago de paucaré Y tenemos... Cuatro días para divertirnos mucho y acompañar a nuestro santo. Gracias, mami. Aquí nos está sirviendo la rica cena mi tía Teresa Usari y mi tío Jaime con mis primas. Que toda la familia, que todo este, queremos que, que saboremos esta rica comida y que nos acompañe a las últimas consecuencias. Gracias, Pari. Está delicioso. No la has no como. Como ya dijo una cosa. no hubo sido con un familiar nosotros que el tío Carmen y la esposa que me por salir. Gracias a ellos ahí que deleitar este comité y entraremos con fuerza nuevamente. Una vez que llegue a los pues, para eh, disfrutar, ¿no? y, eh, cantar, gozar y nuestro autor. ¿En honor al patrón? El nuestro patrón Santiago Apóstol de Pauca del. Muy ah, bien. Está rico también sí. con su motecito. Es más decir que estamos percibiendo este rico potaje de, de carne tierna y de esa manera darnos esa fortaleza para poder seguir, eh, iniciar con nuestra fiesta costumbrista en este Santiago de Paucaré, para poder este, cantar y bailar todos a disfrutar, sin excepción a nadie, toda la familia, el público. Todos estamos llamados a eso. sí, que todos vamos a estar acompañando a nuestro hermano Cargonte Wilber, su esposa Vique Almaní, Y de esa manera es lo que vamos a continuar manejando esta fiesta. Gracias. Muy bien. ¿Sí? Señorita Día, buenas noches. Sí. Y a Sí. <ríe> <ríe> buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Comiendo noches. Noches. Noches. noches. La vaca soltera. de Buenas noches. soltera? soltera. <risa> Buenas noches. <risa> buenas noches. ¿Cómo es que ya hay que tener? ¿Cómo es que ya que ya Rata el guarneto. ¿Cómo es que ahí se <risa> Muy bien, Bueno, aprovecho para tomes todos nos pensemos. <risa> buenas noches. Están saboreando. Antonio, buenas noches. Están saboreando la vaca soltera. Dice. No va soltero Todo también. Todo el soltero, chupa. Buenas noches, tía. Tanta la, la familia. Noches. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, no se va Estaban saboreando. Saboreando, Tía, ¿cuál es el sí. para Wilber? Para sí. Wilber El gallo. Esto es gallo. O gallina. No, gallina, Gallina, gallina. ¿Gallina para qué es gallo. Aprovecho este, de... no, no. con la gallina. ¡Ah! Dale, dale, dale, dale. Galina, po, gallina. Gallo. y gallo. No, gallina para. para a gracias. los dos. Pues la mitad, Buenas noches. Ahí están disfrutando. La comida rica, no se 21 dedos. Ah, Ya muy bien. Sí. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí. No quiere, no quiere. Me a ir a ir a película, Me <ríe> En Pau caray, disfrutando la rica cena. Buenas noches. Buenas noches. hecho, Will, ¿verdad? ¿Más, tía? Gracias. Se pone un maestro costumbre, pues madre linda. Danza. era un Gracias, Gracias, A la señorita, mi. Acá mi martillo, mi papito? Oh, oh, oh, oh. Está brindando con todo cariño a mi sobrino Wilby, a mi sobrina Vicky. Como de costumbre, dándole aliento a ustedes. No les voy a dejar, también que vivir. Gracias mamá. Gracias. Tú supuso un incompañante hasta último. Ya, Gracias, mamá. Ya. A ver, es mamá. Mamá, mamá. Ya, mamá. mamá. mamá. mamá. mamá. mamá. mamá. Ajá. ¡Tigo! <laughs> ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Tigo! che No puedes. No, está bien, está bien. con no, no. mucho cariño una... por favor default, por Soquita, you know A <AUF1> saluda, saluda, todo La, Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, a Vamos a ver. Y los... El compadre que nos está brindando con cariño y nosotros estamos recibiendo. Gracias, mamá. Gracias a la mamá, de, gracias, Estamos compadre. Gracias a nuestro madre de Vanessa, mi compadre Antonio, pues, como siempre, con su voluntad. Salud, y... a gozar y cantar, papá. Sí, sí, claro. muchas, gracias, muchas, gracias, muchas gracias, muchas gracias, papá. Por primera vez veo esta. Por primera vez veo esta Bajo Tomen, Ya, tomen. Primero Salud los dos. Ya salud saludos, saludos, por por siempre salud caro no mal venga salud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 Vale, mira, vale, mira, toma así, hombre. Vale, mira, dos. Vale, mira, mira, Vale, Vale, que yo Ay, yo que quieres? que yo que ya, ya, que yo que yo ¡Ya! yo que ya que yo que yo que yo que yo que yo que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 Saludos, ¿te quieres casar o no santo? Ah, sí, güey. Casar. Ah. Dice que se casó me se un santo y ocupa sudor lengua? Ah, sí, pues sudor. Salud tía. Salud. Ayud. Ayá. Que venga lo más todo, que venga lo más. Todo que venga pasa nomás. Sí, un par de peña. Que venga, pasa Mari, ven. tío. carajo. Ahora vas a ver, carajo. Aquí ya, tú. ¿Qué? De, por parte de suerte de mi esposa, están haciendo presente en nuestra chipa. Muchas gracias, muy agradecido por parte de, de mi esposa, ambos. Pues, en general, acá con todas sus voluntades, yo sé que nos va a acompañar de principio a fin. ¿Papá? Muchas gracias. <tras> <tras> I'm <laughs> sorry. ¿Tú y quité ¿Tú ¿Tú ya! ya! 好好